hola amigos de mexcan estamos aquí de regreso con otro video y en esta ocasión como se los prometí en el video anterior fui a un partido de hockey sobre hielo y bueno pues estamos en la estación de chinatown stadium esta estación se encuentra entre ambos estadios se encuentra el estadio de hockey de los canucks de vancouver y el estadio de bc place cuánto cuesta un partido de hockey se estarán preguntando y pues realmente es caro. El más barato que conseguí fue de 90 dólares. Y hasta arriba. Ahorita que entremos al estadio van a ver dónde me coloqué. En la parte de abajo había boletos de 300, 400 dólares. Una locura. Compré mi boleto a través de Ticketmaster. Lo puedes comprar a través de la página de los Canucks de Vancouver. O puedes entrar a la página del estadio que se llama Rogers Arena. Ryers es la compañía de teléfonos celulares aquí en Vancouver, no sé si sea nacional, yo creo que sí. Pues ya saben que esto se volvió tendencia a nivel mundial, que los estadios tienen nombre comercial, que el Domino's Pizza, que el Pizza Hut, que el estadio Staples allá en Los Ángeles, etc. Y pues aquí en Vancouver no es la excepción. Que por cierto, afuera del estadio había un güey vendiendo boletos de reventa, eh. Acá también se cuecen las habas, bueno es una frase típica mexicana Que significa acá también ocurre lo mismo Aquí estamos escuchando a alguien que está tocando la guitarra, algo como country Y aquí pues este tipo debía haber sido importante y realmente no sé quién demonios eran Roger Nielsen. Investigaré un poco acerca de él eh, Cuando me subí a estas escaleras, oh sorpresa, arriba me dijeron no puedes pasar Primero porque esta es nuestra entrada, como que yo quería entrar por la parte donde entran los caros también quise decir los boletos caros Y la segunda porque llevaba mochila Tenía que llevarla a una zona donde me tenían que guardarla Por cuestiones de seguridad Y pues aquí la banda es muy aficionada al hockey Realmente el deporte nacional es el hockey Porque el, el soccer como lo llaman ellos Ya les había dicho que me surra que digan soccer Pero aquí lo que rifa es el hockey Y bueno ya estamos adentro del estadio Aquí ya están calentando Miren me emocioné porque por primera vez vi adentro cómo se ve un estadio de hockey muy padre por dentro, muy bonito, muy buen sonido local. Eh, realmente los lugares estaban muy pequeños, pero bueno, pues es lo que cuestan aquí los boletos de 90 dólares. Quizás allá abajo estén más cómodos. Esto me llamó mucho la atención porque había una banda local tocando en vivo en un palco. Algunos covers de música popular, por ejemplo, aquí estaban tocando la de Give It Away de Red Hot Chili Peppers. Y pues mostrando muchos momentos de los Canucks de Vancouver, eh, cuando ganan, cuando pierden, etcétera Como pueden ver hay unos carritos que están mojando la pista, no es cancha, el cancha se aplica más para el fútbol, para el americano. Aquí más bien es pista de patinaje, están aventando como agua y luego luego se congela. Y a continuación lo que va a pasar va a estar muy padre porque ponen algunas proyecciones en la pista. Unas animaciones muy padres. Con música local, música moderna. Con LEDs alrededor de la pista. O como le llaman aquí, LEDs. Realmente este equipo de Vancouver son malones. Eh? Realmente están en los últimos lugares. De hecho se notó en el partido, son muy malos. Jugaron contra los Angeles Kings. ...y realmente se vio la superioridad. Y Los Ángeles Kings o los Reyes de Los Ángeles no es el mejor equipo de la NHL. Ahorita es el mejor y el campeón son los pingüinos de Pittsburgh. Imagínense si se enfrentaran a ellos, ¿no? Pues paliza las van a poner. Pero bueno, yo fui al hockey para vivir la experiencia algo diferente... ...porque siempre veo fútbol, fútbol, fútbol... ...entonces quería ver algo diferente. Miren, aquí ya salieron los árbitros, son tres en la pista... Y ahorita van a salir los Vancouver Canucks. Miren, aquí están saliendo los vestidores. Acá los chavos saludándolos a sus estrellas. Damas y caballeros, aquí están los Vancouver Canucks. El mejor equipo del condado y toda la banda. Y para que me hago pendejo, yo también andaba acá. Ya salieron los Vancouver Canucks, como no, de hecho tengo una cobija de los Vancouver Canucks Y sin hacerles tanta algarabía salen los Reyes de Los Ángeles por el otro lado Pues son el equipo visitante Y pues bueno ahí dan vueltas como pendejos como para hacer la emoción Bueno para calentar también Me voy a caer un rato para que escuchen Ahora viene la ceremonia de los himnos nacionales, está el himno de Estados Unidos, y ahí le corté porque la verdad se me revuelve el estómago cuando escucho el de Estados Unidos, el de Canadá me gusta más, es el país que me dio la oportunidad de venir para acá, así es que vamos a escucharlo. De hecho, cuando estaba el himno de los Estados Unidos, sí había uno que otro gringo en las gradas. Pero, pues, la mayoría, pues, obviamente canadienses. Y aquí empieza el partido, señores y señores. Mueve el equipo de los Canucks de Vancouver. Un güey se la pasa a otro güey, otro güey se la pasa a otro güey. ¿Y dónde está el puck? Porque no se ve ni madres. Bueno, aquí está protegiendo el puck con el stick, que, por cierto, el palo se llama stick. El sonido local mencionaba seguido que... El Puck podría ir a 100 km por hora, así es, así es que tengan mucho cuidado, pues, porque podría ser esto mortal. Pero rara vez el Puck sale fuera de la pista, muy rara vez. Aparte alrededor hay maya, entonces está muy seguro. Entonces está moviendo el equipo de los Canucks de Vancouver. Tiene posición de la pelota, perdón, pendejo del Puck. Se la pasa a otro de sus compañeros. Está buscando un compañero libre. Y se la quitan los Kings de Los Ángeles. Y aquí el árbitro pita algo. ¡Qué pitas! ¡Qué pitas! Que por cierto, cada que paraban la jugada, metían una rola. Y bueno, sigue el partido. Entonces aquí se la pasa a otro compañero. Y aquí llega y lo avienta las gravas. Y toda la gente se emociona porque le dio en su madre. Que por cierto, no hubo putazos. Está permitido, está reglamentado que se agarran a madrazos. Pero los dejan un ratito, como un minuto dos. Y ya sigue el partido. Bueno, déjenle resumo el partido como estuvo. Los Canucks empezaron ganando 1-0. Y luego los Kings empataron luego, luego. Otra vez los Vancouver Canucks se fueron adelante 2-1. Y los vuelve a empatar los Reyes de Los Ángeles. Y luego los Reyes de Los Ángeles se pusieron 3-2. Y a continuación vamos a ver la mascota que es un tiburón. Acá un güey con una botarga con forma de tiburón tocando un tamborcillo. Y toda la gente gritando, vamos Canucks, vamos, bueno. En inglés, go Canucks, go. La gente se emocionó porque hubo una aproximación, pero bueno, marcaron falta y ahorita jugada de poder, etc. Ahorita va a llegar un canadiense y la botarga le muerde la cabeza y todo el mundo se ríe. Ja, ja, ja, vamos a ver. Ahí llega, se abraza y todo el mundo se ríe, incluyéndome a mí. Ahí le quiere morder la cabeza, haciéndole la mamada. Pues claro, es un tiburón, ¿cómo no va a morder el cabrón? Y bueno, ya que había empatado Los Ángeles Kings le doy la vuelta 3-2 y 4-2, y al final quedaron 4-3 y se la pelaron. Es decir, perdieron. <ríe> es decir, el equipo local perdió entre Los Ángeles Kings. Aquí estamos viendo el final del partido, señores. Estamos viendo los pasillos, hay muchos puestos de comida, de cerveza, obviamente hay baños. También puestos de souvenirs del equipo de Vancouver Canucks, de jerseys, de gorras. Aquí estamos viendo los uniformes viejos de otras eh, temporadas, de los 80s, de los 70s, me imagino. Viendo videos de temporadas anteriores, un poquillo del paseo de la fama. No sé qué han ganado estos cabrones, desconozco la historia. Y a continuación voy a salir yo dando la cara, saludando a la cámara. Hola, ¿cómo están todos? Jeje. Con mi gorra de Deadpool, que por cierto ya va a salir la 2, se grabó aquí en Vancouver, etc. Y bueno, ya estamos desplazándonos hacia la salida para ya regresarnos a Langley, que me queda casi dos horas de distancia. O de camino, como se les acomode mejor. Estamos viendo algunos cajeros de Bank para sacar algo de feria. De hecho yo saqué en ese ratito, no tenía lana para el camión de regreso. No, no se crean, si sí tenía, pero ya ves que uno exagera demasiado. Y bueno, pues ya estamos aquí afuera, estamos viendo este, cómo sale la gente, todos contentos. Bueno, más bien todos estaban aguitados porque no la pelamos. Bueno, perdieron ellos porque yo no le voy a las Vancouver Canucks. De hecho, no, no le voy a ningún equipo porque pues este aquí este deporte es nuevo para mí. Bueno, no nuevo, pero pues no, no soy tan seguidor. Pero bueno, próximamente voy a empezar a ver más partidos de hockey. Y pues bueno, aquí al lado derecho es donde están las mochilas. Ahorita se va a ver. La zona donde los estaban guardando. Afuera del estadio. No creen que adentro. Pero bueno te daban un ticket. Y ya podías recoger tu mochila. Que por cierto ese día estaba haciendo un pinche frío. Menos 4 grados. Pero muy soportables. Y pues bueno amigos. Este, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado el video. Denle manita arriba. Activen la campanita para recibir notificaciones. De cuando he subido un nuevo video. Y pues bueno que estén bien. Cuídense. Adiós.